Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. El régimen de Cuba parece afianzar la represión en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, este sábado 10 de diciembre las autoridades de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, golpearon al preso político José Daniel Ferrer García delante de su esposa e hijos, durante una visita familiar, el jefe de la prisión conocido como Pineda, y el sicario de la policía política que se hace nombrar Julio Fonseca, unos le sujetaron y otros lo golpearon brutalmente, lo tiraron al piso, le aplicaron técnicas para inmovilizarlo, le taparon la boca porque él gritaba con consignas de abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el comunismo, patria y vida, se lo llevaron de manera muy violenta, antes de llevárselo, su hija Fátima Victoria trató de meterse para impedir que le continuaran golpeando y la empujaron, una militar ahí la empujó, le tapó la boca, a Nerva Ismara y también le taparon la boca, le arañaron por una de sus manos, y proceden a llevarse a José Daniel. La seguridad del estado violó el derecho a la libre movilidad de la periodista cubana Camila Acosta este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. La reportera de Cubanet transmitió en vivo el momento en que dos agentes, una de ellas uniformada, le pidieron sus documentos y le comunicaron que tenían prohibido salir de su domicilio. Ustedes si quieren me siguen, yo tengo derecho a libre circulación. Me están diciendo que hoy es el Día de los Derechos Humanos, y ustedes están violando mis derechos humanos, yo no tengo medida cautelar. La represora expresó que los arrestos domiciliarios contra Acosta seguirán ocurriendo en fechas señaladas. Activistas cubanos se manifestaron este sábado, Día de los Derechos Humanos en varias ciudades alrededor del mundo exigiendo la libertad de los presos políticos en países como españa italia bélgica holanda república dominicana Estados Unidos y Uruguay exiliados cubanos protestaron frente a las representaciones diplomáticas de la isla, y en sitios emblemáticos y concurridos para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen comunista de Cuba. Con banderas cubanas y carteles con los rostros de los presos políticos los exiliados llamaron la atención de los transeúntes, y alzaron la voz por los cubanos en la isla artista cubano Leoni torres manifestó su solidaridad con los presos políticos en cuba asegurando que ellos son los futuros héroes de la isla a través de sus redes sociales el cantante hizo mención especial al caso del joven preso político andy garcía lorenzo quien permanece injustamente encarcelado por salir a protestar pacíficamente exigiendo un cambio de sistema en el país león torres publicó el video que recientemente se difundió de la mamá de andy exigiendo la libertad de su hijo en las calles de cuba y acompañó el pobre. Con unas palabras en contra de la dictadura castrista, a esto se ha dedicado el gobierno cubano por muchos años, no son buenos en mejorar la economía de un país y mucho menos en satisfacer las necesidades más básicas que el pueblo necesita. ¿En qué son realmente buenos? En reprimir, manipular, destruir, separar, mentir, maltratar. Mientras sus hijos y nietos viven la buena vida, afirmó el intérprete de, me quedo contigo, mis respetos para esta familia y para todos los que pasan por algo así, ustedes son los futuros héroes, libertad para Andy y para todos los presos políticos, agregó en sus redes sociales. El artista cubano Daniel Triana Rubio denunció en las redes sociales el acoso del que fue víctima durante el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Llegué ya empezado el evento y en cuanto entré al cine un operativo de la policía política se activó. Se me sentó justo al lado el agente Adrián quien me acosa regularmente, y delante mi ex agente asignado Samuel, quien me solía acosar. Qué lindo el poliamor, aquello estaba minado, lleno de agentes por doquier, escribió el artista cubano en su cuenta de Facebook. El artista cubano relató con detalles su experiencia en ese evento, y el acoso del que fue víctima por parte de los oficiales de la seguridad del estado, que incluso en la salida lo esperaron para despedirlo, como uno más de los actos represivos de la dictadura en contra de los que piensan diferente a su régimen.